Muy buenas amigos, vengadores y vengadoras Bienvenidos a Toxic Game Channel Yo soy Tox Gamer En todo mi esplendor Aunque vaya vestido de negro Y el negro dicen Que adelgaza Tengo que responderle eh, A este mal nacido Escuchen Y la mayor parte de la gente que queréis cambiar vuestro físico No lo cambiáis porque sois indisciplinados Y unos vagos de mierda ese es el problema que tenéis No es ninguna enfermedad ni nada genético El 90% es porque sois unos vagos de mierda Podéis echarle la culpa a quien os salga de la polla Pero la realidad te la estoy diciendo yo aquí Eres un vago de mierda Y eres indisciplinado Por eso no conquistas objetivos Porque el talento me lo paso por la polla Lo que veis aquí es Cristiano Ronaldo No Leo Messi yo el talento me lo paso por los huevos, te el 90%, 90%, vaya, tela. Pues es que más roto las caletas, el cabrón, más roto las caletas. Eh, Joaquín el necio, Joaquín el chocas, Joaquín, Joaquín te llamas, Va, bueno, da igual, incluso si no te llamara Joaquín, a partir de ahora te llamaré Joaquín. Eh, Joaquín el Esmirriao, Joaquín el Madera de Colleja Madera de Colleja chaval, te voy a decir una cosa estoy seguro, completamente seguro y por declaraciones que tú mismo has dado, diciendo de que te fumabas los porros en la plazoleta claro, ahí te quedaste tú en la plazoleta ¿qué es lo que pasa? que en el colegio te harían bullying el canijo, el canijo el patapalo, el enanito encima tú eres bajito, porque eres bajito quitarían bullying también en el instituto, al que ya empezaste a dejar de ir, ¿no? y entonces empezaste a frecuentar la plazoleta y creías que en la plazoleta te iban a tratar mejor no, solamente te iban a tratar como colega, colega de tercera ya luego a lo mejor con el tiempo iría subiendo de rango, quién sabe no sé. Pero de entrada, en el grupito de la plazoleta, entras en el tercer grado. Oye, que vaya el novato a comprar la cerveza a la tienda. Que vaya el otro a comprar esto... Y que compre el papel también para fumarte el petilla que dices que te fumas o que te fumaba. O mejor dicho, que te fumabas. Porque tú has dicho abiertamente que has fumado. Yo digo abiertamente que sí a la, a, a la legalización ¿no? de, de, de la hierba. Y lo digo con todas las consecuencias. Pregunto yo, ¿y las consecuencias de las cosas que tú dices? ¿Lo que tú has dicho de los gordos? ¿A quién vas a ir a llorar? ahí veis ahí vais. Venga, y Ibai, por favor, dile a la gente que no soy tan malo. ¿eh? Venga, dilo. Díselo. Pero yo estoy seguro de que en la plazoleta, aparte de que te hacían un poquito de bullying enmascarado, eras tratado como el macarrilla de, de tres al cuarto, capaz de, de robar a un hombre un cigarro. Con lo fácil que es dar un cigarro. ¿eh? Toma, chaval, y déjame en paz. Y punto. Por cierto, Camel, a ver si me das... Eh, si, si me das por, el, por la por la publicidad, ¿eh? que, que hoy, hoy la hemos liado con, con, con, con tu marca, vaya tela, con la, con, con la máquina. En fin, es que es muy fuerte lo que dices, dices el 90% de las personas gordas son indisciplinados y vagos de mierda, que no conquistan sus objetivos porque son gordos de mierda, ¿Qué pregunto yo. Pregunto, si tú eres un programador, ¿te hace falta ser delgado para programar? Disciplinado, sí pero no delgado, entonces ahí tu, tu discurso ya eh, cojea, tu discurso cojea, porque en cualquier otras cosas tampoco hace falta estar delgado para hacerlas, soy recepcionista en un hotel, no me hace falta estar como tú, ¿eh? y tampoco quiero que esto se convierta en el planeta de los chocas que parece que lo es, con el Play la Beijing, el mitsu el otro, el otro, el otro y el otro, aquí hacemos una mierda de mundo, pues ya voy a dejar de, de, de ver a esta gente que nada más que hace reaccionar a los vídeos, y como me gustan los videojuegos me voy a ir a, a ver los videojuegos, a gente que hable de videojuegos, y a los más vistos, los que son más vistos, resulta que son una mala copia de ti, también. una mala copia de ti ahí tenemos a Zelandia. y mala copia de Zazelandia a johnny veneciano que ese es la mala copia de la, de del original <coughs> Y tú eres el hijo bastardo de todo este movimiento del 2013 que siempre ha existido, siempre ha habido gente, eh, para bien o para mal, que han dicho las mayores barbaridades y las mayores burradas a lo largo de la historia de la humanidad. Siempre. ¿Por qué vas a ser recordado tú? Por lo de la pesca de arrastre, por lo de a río revuelto ganancia de pescadores, un refrán que cualquier, puede, cualquier persona puede utilizarlo. Nadie te va a querer ni te va a echar de menos y... ¿Te duela o no? ¿Te duela o no? ¿Os duela a todos los streamers o no? Y a muchos youtubers de Chichinabo. Eh, tenéis los días. Tenéis los días contados. Ya, ya ibas llorando. Ya ibas llorando ¿eh? cuando lo de la ley del 7 de julio del año pasado. Oye, esto no me irán a coger hacer. O sea, Espérate tú, que todavía, todavía queda tiempo para que Irene Montero se acuerde de ti. Y ya te ha, te ha hecho un vídeo. Espero y deseo, luego hay gente eh, que no estará de acuerdo porque vale, ha pasado todo el tiempo todo esto, sí, sí, sí, sí, sí, sí sí es verdad, es verdad, ha pasado todo el tiempo, ha pasado 10 años me parece que es demasiado tiempo en el que esta gente han ganado demasiado dinero y pretenden seguir ganando dinero, lo digo por todos estos del caso de Jeremy Vargas, por, por el caso de, de toda esta basura que se traía esta gente en lo que en ...se respeta a que siempre era aplaudida la, la barbaridad más grande... ...esto todavía sigue habiendo gente así... ...o sea, lo que le dijo Diego Orozco a mi madre... ...eso de que se quería correr en las cuencas de sus ojos... ...y de mi hermana pequeña, yo no tengo hermana... ...pero bueno, eso lo dijo hace dos años... ...o sea, ¿de qué cojones estamos hablando cuando estamos criticando... ...lo que hace AuronPlay, lo que hace Beijing ...y no estamos criticando lo que hace a la gente... Ahora, ahora, no, no hace 10 años. Es que es muy fácil, ahora, después de 10 años, venir y volver a, a, a remover la mierda. Pero no tocar la mierda que está ahora, la mierda que hay ahora, el chocas. Vuelvo a repetírtelo, ve a llorar a, a, a eBay y dile, dile de parte de un gordo tu, tu razonamiento sobre los gordos. Díselo, busca más amigos. No tú ya no vas a tener más amigos Tú, eh, la verdad, bueno amigos mira, dejo esto ya aparcado por un momento porque con este se, eh, estos, con las cosas que dice yo creo que se desmontan solo solo decir que aquellos que todavía sigan siguiéndolo forman parte del problema para mí si tú no formas parte de la solución y la solución es dejar de ver a este tío entonces formas parte del problema porque lo que me estás diciendo es que hay 27.000 o 30.000 personas que le gusta este eh, tipo de lenguaje y este, estas formas. Eso es lo que me está diciendo. Entonces, estamos en un país eh, de verdad con, con un problema. No digo un gran problema porque siguen siendo 27.000, 30.000 personas. Imaginaos que 50.000 personas para un país de 48 millones. 48 millones de personas, 50.000 personas. O mira... Ya puede ser todo famoso, pero es que el problema es que luego al final lo ve mucho más gente. No lo ve simplemente esas 30.000 personas que están suscritas. No, no, no. Lo que hacen lo ven muchas personas. De igual manera que yo no estoy suscrito a su canal ni al canal de ninguno de estos mierdas, pero cuando salen tendencias veo por qué ha salido en tendencias. Y siempre hay alguien que graba el trozo de, de vídeo en el que dice la barbaridad... Eh, ...que ya sabemos, ¿no? Bueno, gente... Eh, ...espero... ...que no... ...que hagamos otro vídeo hoy... ...espero y deseo... ...para poder quitarnos este... Pues ...sobre todo yo, porque yo estoy gordo... ...entonces claro, yo no sé si estoy en parte del 90%... ...o de ese 10% de gordos... ...que nos salvamos, no lo sé... ...pero en nombre del 90% restante... ...ya te digo yo... ...que la disciplina es válida para muchas más cosas, si tú quieres tener disciplina para adelgazar, tienes que tener disciplina evidentemente y voluntad, mucha voluntad y es difícil, si sí, quieres adelgazar, si no quieres adelgazar entonces ya, ahí ya no me meto, que tienes un problema de tiroides, eso ya ve entonces al endocrino, pero cualquiera puede adelgazar cualquiera en un centro de estética se puede hacer un poquito más guapo incluso, pero te aseguro una cosa Joaquín, el necio, alias el chocas, gilipollas como tú eso no se arregla, eso jamás el que no entiende y el que no entienda lo que estoy diciendo, jamás lo entenderá y ni yo estoy para explicártelo, ni tú para entenderlo nos vemos en el próximo Toxic Game Channel hasta la próxima amigo.